El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Wilson Mejía, anunció la implementación de nuevas carreras a nivel técnico y de grado en el recinto Gua San Francisco de Macorís. La presentación se realizó la mañana de este jueves, en un acto donde participaron las principales autoridades de dicho recinto. He identificado seis nuevas carreras, que son la atención prehospitalaria, con ello vamos a formar todos los técnicos, para el sistema nacional de emergencia. Otra carrera es la pedazo física. Recuerden que este es un país donde los accidentes, tanto por automóviles como por enfermedades, se han convertido en una epidemia. Y es un papel donde se ha destacado formando los recursos humanos en ese sentido y por eso hoy tenemos carrera De terapia física, como en tenemos la carrera de odontología, de asistente dental, técnico farmacéutico y terapia ocupacional. Joel Martínez, presidente de la FELABEL, felicitó la inclusión de esas nuevas carreras. Bueno, estas son nuevas carreras y como se anunció en la rueda de prensa con el señor de Carlo, el doctor Wilson Mejía, se hicieron estudios para ver qué necesitaba la región en el área de la salud. Nosotros lo que creemos es que esto, como tal, nosotros hemos, hemos exigido que se aumente la oferta curricular para nuestros estudiantes en la región y que eso debe incentivar a las demás facultades de hacer estudios de, y levantamiento, no tan solo en San Francisco y región, sino también a nivel nacional, para que se pueda llevar la carrera necesaria que amerite la sociedad dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.